fría y pálida una fiesta para los gusanos pero los gusanos sí. tienen que esperar no he terminado contigo No queda nada verde. Solo frío. Mi escarcha cubre el mundo. Where is my mind? Pronto. La última luz se apagará.